Estas andrés tres los análisis que se han preparado para hoy porque nos acercamos al final del maquillaje de fin de año y se acabó lo que se daba. El Dow Jones desde marzo del 2011 en el tercer impulso está cumpliendo con un final de pauta en el que seguirá avanzando hasta el 31 de diciembre, donde se pueden abrir desde ya posiciones largas hasta esa fecha, porque una vez terminado el triple maquillaje, semanal, mensual y el anual, vendrán las lágrimas. Y es que además lo está advirtiendo con la terminación de la tercera pauta elotista, la triple divergencia bajista, la resistencia del canal superior en el 16.300 y por si fuera poco los estímulos económicos de la FED que anunció la semana pasada en una rebaja de 10.000 millones de dólares. Por tanto hay que prepararse para las dos jugadas maestras, la primera alcista con apertura de largos desde ya hasta la zona del 16300 y la siguiente bajista con apertura de cortos en el 16100 con el objetivo de cerrar divergencias en la zona del 14647 el oro no solamente se ha visto castigado por la disminución drástica de las reservas del Comex en lo que algunos advierte de desaparición sino que además la compañía australiana ABC Bullion, dedicada a la venta de metales preciosos, ha informado de que uno de sus proveedores en Londres le ha proporcionado la evidencia fotográfica de lingotes de un kilo de oro que han sido rellenados de tuxteno. El tuxteno es un metal que tiene la densidad más similar al oro. Se estima que entre el 30 al 40% del lingote es tuxteno. Según el analista Rob Kirby, el mercado internacional podría estar repleto de lingotes de oro de 400 onzas rellenos de tuxteno. Los precios del oro que se encuentran en el límite de los 1203 dólares la onza y tienen que situarse por debajo de los 1180,20 para que el ciclo co concluya porque se encuentra en una verdadera situación de destrucción tal como lo conocemos hoy y situarse en el 1106 al 889 para cerrar el tamaño de onda mínimo a realizar a partir de ahí debe comenzar a prepararse un nuevo ciclo el eurodólar se vuelve a enfrentar a un dilema importante en la previsión que dimos la pasada semana con los cortos en la zona de 1.38 y es que al señalarnos un ciclo primero alcista para concluir el impulso y luego bajista en el que estamos, se enfrenta a una corrección de al menos a la zona de 1.36, donde deberemos cerrar temporalmente porque existe el riesgo de irse nuevamente al alfa. Y solamente tomaremos posiciones nuevamente bajistas, en caso de que se solape la 4 con la 1, que correspondería al toque de los precios en el 1.3576. Es decir, en esa zona, una vez que lo toque, en el intradiario de 35 minutos, buscaremos la señal, y esa señal va a ser para que le impulse nuevamente en la dirección correcta. Mire que hay gente mala haciendo análisis en Europa, y como siempre, Iberia se lleva la palma, Tileros de poca monta, más feos que picio.